Petri está con nosotros. ¿Cómo le va, Luis? ¿Está bien tal? si lo presento como candidato a gobernador de la provincia? Sí, claro que está bien. Ahora, en esa mesa donde supuestamente están Tadeo García Salazar, Daniel Orozco, Ulpiano Suárez, aunque él dice que, que no juega abiertamente, pero muchos lo ponen ahí, eh, Omar De Marqui. por otro lado, ¿usted no está en esa mesa chica que podría elegir el cornejismo? ¿El famoso dedo podría apuntar a uno de esos tres, pero no usted o sí? Bueno, yo quiero que me elija la gente, Julián. La uh -huh. verdad que me parece que este, los padrinazgos no son buenos para la provincia de Mendoza. Uh -huh. Lo importante es que los mendocinos elijan al próximo gobernador y que Cambia Mendoza le dé la, la alternativa y la posibilidad a todos los mendocinos de elegir entre distintos candidatos con distintas ideas, todos defendiendo las buenas gestiones que hemos hecho, pero también pensando o teniendo matices respecto de lo que viene, de las necesidades que tienen los mendocinos, de cómo queremos transformar la provincia, porque seguramente... Cada uno de ellos tiene su forma de ver las cosas como yo tengo la mía. Y yo tengo la convicción, Julián, de transformar la provincia. Yo amo Mendoza. Me he preparado toda la vida para gobernar la provincia de Mendoza. Ustedes piensen que el principal problema que hoy tienen los mendocinos, que es el de la seguridad, es el área en el cual me he abocado y he trabajado desde la legislatura, desde el Congreso de la Nación, pero con hechos concretos. No con solamente debates. Con leyes que se sancionaron... ...y que transformaron la seguridad de los mendocinos... ...cuando vos ves una videocámara en la vía pública... ...es una ley que yo pensé... ...que yo redacté y que se terminó aprobando... ...cuando vos ves que los violadores, por ejemplo... ...y los asesinos... ...ya no salen más a mitad de condena... ...sino que tienen que cumplir toda la condena... ...dentro de las cárceles... ...esa es una ley que yo pensé... Eh, ...como la del defensor del policía... ...que la presenté en la legislatura... ...o el banco de ADN que se aprobó... ...en el 2012 en la legislatura... ...entonces vos hoy tenés la posibilidad, por ejemplo, de descubrir y evitar que haya impunidad cuando ocurren delitos violentos y eventualmente hay un Seguro. banco de ADN que tiene ese registro y que lo implementó Alfredo eh, exitosamente. Sí, y es sí, un ejemplo. Se está exportando la noción, sí, claro. pero exportando con manera de decirlo. ¿no? Entonces, digo, pero... me parece que hay que trabajar. Hemos administrado bien la provincia, tenemos una provincia saneada económicamente después del desastre. Que dejó la gestión de Paco Pérez. Lo escuchó recién a bueno, Correa cuando dijo que solo se había pasado tres días. Que ¿Qué tres días? Pero sí, era, era anárquico. Los últimos seis meses de Paco Pérez no se le pagaba a los empleos públicos, no se le pagaba a los proveedores, había un déficit infernal en la provincia. Las cuentas estaban totalmente desordenadas. Digo, se ordenó la provincia. Rodolfo Suárez tuvo que combatir el problema de la pandemia y lo hizo muy bien. Y ahora viene el momento de transformar Mendoza, de generar las condiciones para que al empleo privado de calidad, algo que uh -huh. no viene creciendo, producto de un contexto nacional que es adverso. Que es, sí, que, pero hasta eh, ahí nomás. más. Bueno, Porque el resto de las provincias está creando más empleo claro, privado que bueno, nosotros. Bueno, pero por eso tenemos que generar las condiciones. Y nosotros le dijimos que no a una industria que venía con mucha por promesa eso, y la bajó una de la una de las cuestiones que yo estoy planteando es una fuerte reforma del Estado. Una de las cuestiones que hay que discutir es la, una ley de sueldos, ¿no? Pero la otra cuestión es la modernización del Estado. Vos pensás, Julián, este, hace cinco años atrás vos por lo menos dos veces al mes tenías que ir a un banco a realizar algún tipo de transacción, transferencia, solicitar algún tipo de... Hoy por hoy no tenés que ir un solo día al año porque todo lo podés hacer desde tu celular. Y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que los mendocinos tengan el Estado de Mendoza en su celular y que puedan realizar todos y cada uno de sus trámites, que puedan pagar impuestos, que no tengan que ir más a la Bolsa de Comercio a, a sacar códigos. Digo, que, es, que se acorten las distancias. ¿Por qué? Porque, y es uno de los grandes reclamos que tenemos cuando, cuando recorremos el sur o, o en el este, nos queda muy lejos casa de gobierno. Bueno, sí. la tecnología puede acercar casa es de gobierno a todos Es la app 148, pueden decir desde el gobierno. ¿Cómo? Que es la app la aplicación bueno, 148. Pero vos tenés que tener todos y cada uno de los trámites, todos los trámites y hasta la posibilidad de pagar todos y cada uno de los impuestos, de las tasas, desde tu propio celular. O sea, Ahora, no, no, no digo, falta, falta Por supuesto, que... el desarrollo que tiene el gobierno o este gobierno, porque creo que sí, lo crearon sí, sí, este sí, gobierno, claro. la aplicación le falta mucho. Dice Por supuesto, usted. tendrías que tener todo el Estado metido en el celular para que vos no tengas que pisar ninguna repartición pública. Y eso achica las distancias y eso también garantiza un Estado más eficiente, que brinde mejores servicios públicos y que no entorpezca ni le haga la vida más difícil a los ciudadanos, porque de eso se trata de ordenar y organizar el Estado para facilitarle a los ciudadanos eh, la vida en Mendoza. Ahora, Luis, acabas de decir que eh, una de las metas es generar mayor cantidad de trabajo o trabajo privado. Uno de los intentos de este fallido, de este gobernador Rodolfo Sores, fue justamente reactivar la minería y aparentemente tampoco va a suceder hacia el fin de, de su gestión porque hay proyectos que están discutidos aún cuando cumplen la ley 7722. Si Luis Petri fuese gobernador, ¿activaría la minería? ¿Y en qué condiciones? Yo siempre digo lo mismo porque lo vengo diciendo desde el 2012, yo no cambio de opinión. Licencia social, fuertes controles y sustentabilidad. ¿Y que te, quién te da la licencia social? Y decisión social? política, y decisión política. Y yo en el 2012 planteé que se hiciera referéndum, por ejemplo, y que participara la ciudadanía para decidir el destino de la actividad minera, algo que le, claramente la legislatura de la provincia no ha podido resolver y que tampoco lo pueden resolver 10.000 personas. Digo, uh -huh. me parece que es una decisión que tiene que involucrar a toda la ciudadanía. pues lo puedes hacer por zonas en donde cada zona defina en definitiva si quiere actividad minera o no. Pero, pero la, la legislatura, legislatura política sí lo tras... ¿Por qué la legislatura no lo pudo resolver? Bueno, la legislatura lo resolvió, pero claramente a los, cuatro, a los cinco días terminó... Atrás. La legislatura eh, hizo se, su trabajo. Se, claro, se terminó dando marcha atrás. Entonces, eh, a ver, Enrique Cardoso decía que gobernar es explicar, explicar y explicar. Y nosotros tenemos que ser capaces de explicar que eventualmente en la provincia de Mendoza se puede hacer minería, que la minería en Malargue, por ejemplo, específicamente me refiero a Malargue, porque esto es importante decirlo porque allí es donde yo creo que efectivamente hay licencia social o sea que el proyecto por de zonificación del intendente Ojeda a su entender podría, bien, podría funcionar hecho, exactamente planeado. y lo que se necesita es decisión política y garantizar fuertes controles y meter a los ambientalistas, y meter a las universidades <coughs> este, para que participen en el control que sea lo más público y transparente posible fíjese... porque cuál es el problema que hay muchas veces lo que te terminan diciendo es sospechamos del Estado sabemos que se puede hacer minería porque se hace minería en Chile con, con vitivinicultura, porque se hace en California, este, porque en diversos países del mundo convive la minería con la vitivinicultura. Ahora, descreemos del Estado, en última instancia. Por eso, tiene que los controles tienen que ser los más amplios, los más fuertes y los más participativos. Entre posible. los puntos que nombró para que se pueda desarrollar la minería, habló de decisión política. ¿Le faltó a este gobierno de decisión política? Bueno, yo, no, yo, lo que creo es que, yo lo que creo es que se encontró con un, un rápido acuerdo político. Este, y abrazó ese acuerdo político ni bien iniciada la gestión y, y, y ese acuerdo político lo que no tuvo fue consenso social. Está bien, pero después de eso, de hecho, y creo que... Y después retrocedió el que... y se canceló pero la Pero ahí, ahí no le faltó decisión bueno, política. Bueno, yo creo que es una discusión que necesariamente tenemos que abrir, sobre todo, porque digo que la tenemos que abrir? Porque no nos sobra nada como provincia. ¿Por qué? Porque tenemos 170.000 mendocinos con problemas de empleo, 40.000 desempleados. Entonces, tenemos que necesariamente, no solamente pensar el tema de la minería, pensar cómo ampliamos, por ejemplo... Y, y aumentamos la capacidad que tiene la provincia de Mendoza Ay, lo Luis, que tiene que ver con las industrias del conocimiento no nos contesta la pregunta ¿De qué ¿le faltó decisión política al gobernador? no, la, la inicialmente y, posterior, y posteriormente eh, consideró que la sociedad no, no, no estaba dispuesta a aceptar la minería en Mendoza y, y automáticamente le bajó la presión a la discusión, eso lo dijo el propio Suárez en mi gestión no se va a discutir más minería se discutió al, al comienzo de la gestión y no se va a discutir más pero creo que más allá de la minería tenés que hablar también de la ampliación de la oferta turística, a ver vos tenés que pensar una provincia, por ejemplo, uh -huh. en términos de turismo, sí. que no solamente esté orientada al enoturismo, que nos va muy bien, que nos va fantástico, que traemos turistas dolarizados, que tienen eh, un alto consumo, sino una provincia preparada para el bolsillo de cada turista, que pueda venir un turista en Casa Rodante uh -huh. y en Carpa, y dejar recursos sí. en la provincia de Mendoza, que pueda venir turismo de tercera edad a las termas, como va a las termas de Río Hondo, que pueda venir turismo estudiantil y tener una oferta ...preparada para cada bolsillo... ...que pueda venir un turista clase media... Este, eh, ...con una familia tipo... ...y tenga bodegas por ejemplo para visitar... ...y además creo que... ...la gran responsabilidad que tenemos... ...a la hora de seguir... Es, ...explotando y explorando... ...la capacidad que tiene la provincia de Mendoza... ...por ejemplo en materia de turismo... ...es eh, explotar el principal activo turístico... ...que tiene la provincia... ...que es la montaña. Luis, eh, usted mismo lo dijo recién... ...su nombre se asocia mucho a la seguridad... ...y a las políticas de seguridad... Alfredo Cornejo, cuando estuvo en este programa hace poco hizo una sí. crítica, quizá no demasiado contundente, más bien leve o breve si se quiere, pero hizo una crítica a lo que le falta al gobierno de Suárez en materia de seguridad. Antes de ayer hizo una entrevista en Radio New Will con Pablo Gerardi, que estaba Pablo de su y también hizo dos veces mención a eso, a que es un punto al que todavía le falta. La pregunta se cae de maduro. ¿Qué le falta? ¿Y cómo resuelve Mendoza lo Mirá, que hoy tiene como déficit en esa vos ¿sabés que Vos sabés que hay que trabajar fuertemente en materia de seguridad porque el delito se desplaza, el, el delito muta, hay más pobreza, entonces, eh, se hay, se especializa. Hay, hay, incorpora tecnología, eh, tiene más recursos, se organiza y vos tenés que organizar al Estado. Entonces vos tenés que destinarle siempre más recursos, lo tenés que tecnificar, tenés que capacitar a la policía y la tenés que jerarquizar. La cuestión de la tecnología no es menor. ¿Por qué? Porque vos, por ejemplo, hoy podrías incorporar sistemas biométricos. ¿Para qué? Para rápidamente identificar a quienes están perseguidos por la justicia. Sí, como se hacían las canchas. A ver, identificadores de patentes en todos los anillos del... Se supone que en las últimas cámaras que iban a incorporar van a tener a ver. Pero vos tenés que llegar a esa tecnología del 100% de monitoreo. Tenés que ampliar las áreas de cobertura. Tenés que incorporar software que sean predictivos. ¿Para qué? Para que vos desplaces... ...al personal policial, no a ojo de buen cubero... ...sino que vos lo desplaces de acuerdo a las probabilidades... ...de ocurrencia de delitos, de acuerdo a las estadísticas... Digo, ah, Luis. ...en el mundo eso está ocurriendo... ...entonces, este y sobre todo, a ver enfocándose a los principales delitos, al, al, al robo, al delito violento, al robo violento, al delito rural. Este, los homicidios han bajado, por suerte, en la provincia de Mendoza. Digo, claro. ese es un dato Ahora, Luis, usted fue sí. uno de los diputados nacionales más reditores que tuvo el Frente Mendocino, de mucha protección nacional, lo capitalizaron. Ahora, terminó su mandato y no lo aprovecha el Frente. ¿Por qué no está en el, en el proyecto bueno, fue, de la provincia? Bueno, fue parte... A ver, eh, las listas son cortas, eh, hubo un acuerdo político. Pero digo, hoy no está en el Ministerio de Seguridad, tampoco está en el área Judicial del gobierno. Bueno, yo decidí quedarme no? en el llano, yo decidí, porque yo quiero ser gobernador de la provincia. Y yo ¿Pero creo hubo que... propuestas? Yo, no, no, no hubo ninguna propuesta específica para ocupar ningún cargo en el Ministerio de Seguridad. Pero o sea, no, ¿No se ¿Y el lado? De, eh, no, no hubo propuestas, pero independientemente de eso, mm. yo, yo lo que tengo es la, es la decisión de, de competir por la gobernación de la provincia de Mendoza. Y uno no lo puede hacer, por ejemplo, o no podría dedicar mi energía para, para escuchar a los mendocinos, para recorrer la provincia de Mendoza, como lo estoy haciendo, de punta a punta, como he ido ya casi a más de tres veces a cada uno de los departamentos, si vos estás en la función pública, pues si estás en la función pública en el Ministerio de Seguridad, tenés que estar metido resolviendo Deja los problemas. A ver, yo fui autor, por ejemplo, de la ley de víctimas, y, vos, y si vos estás en el Ministerio de Seguridad, tenés que estar de cabeza acompañando a las víctimas de delito o eventualmente elaborando estrategias para prevenir el delito. Uh -huh. Más temprano hablábamos de, de este padrinazgo de Alfredo Cornejo. Sí. Usted pareciera no tener la venia de Alfredo Cornejo, lo sabe. Yo quiero que elija a la gente, me está parece bien, que... Pero está bien, esa, pero, que, esa, pero primero será. es una decisión del Frente. El sí. Frente Cambia a Mendoza tiene que definir quiénes van a ser, eh, o quién va a ser sí. él, la candidata. Pero para eso están las o los... Pero es muy simple, digo, me parece que nosotros tenemos... Incluso actualmente a nivel nacional, mucho se discutió en el último, en el último tiempo de la suspensión o no de las PASO, de la eliminación. Me parece que la provincia de Mendoza tiene dos instrumentos que son muy importantes y hablan de la calidad institucional desde lo electoral que tiene la provincia y es, y es propio de nuestra gestión. Tal cual. Que Pero la, lo que nos, una, llega a, a, otra, sí. nos lleva a otra pregunta. Hoy vos tenés a varios candidatos intendentes que mencionaba hace un ratito, Rosana, que ellos han manifestado que se bajarían si Alfredo Cornejo es candidato a gobernador. ¿Usted también se bajaría? Es que, es que yo tengo la convicción de gobernar la provincia de Mendoza y yo no la puedo condicionar a esa a esa decisión. Me parece que es una decisión muy importante para que uno este, empiece a medir este, de acuerdo a la oportunidad, a la conveniencia política, el si se baja o no se baja, estar calculando de si mide un punto más, un punto menos. Me parece que quien asume el desafío y quien tiene la, las ganas de gobernar Mendoza y quien lo asume con responsabilidad, no lo, no, no lo puede hacer de manera condicional, o sea porque que... hay un montón de gente, o sea... hay un montón de gente que me acompaña, ¿no? yo no la puedo decepcionar diciéndole, mira, mira, voy a ser candidato en, estas circunstancias, uh -huh. en esta circunstancia donde esta no. No, yo voy a ser candidato a gobernador y que elijan los mendocinos. Elegirán primero en una paso y posteriormente elegirán en la general. Pero me parece que eh, lo rico y lo sano es que nosotros ampliemos la oferta del radicalismo y le demos la oportunidad a la sociedad eh, mendocina este, para, que, para que elija distintas alternativas sí, sí. que enriquezcan y fortalezcan lo que está a diciendo eh, Petri es que independientemente ¿Cuál, de cuál sea la decisión de Cornejo o, o la elección de Cornejo y, está dispuesto a ir a un paso claro, y enfrentar me, a quien sea exactamente este... o por qué no aliarse con Omar de Marchi pero, pero, pero yo no hago especulaciones este, me parece que a ver, en, en, en el espacio que estamos conformando, ¿se le está ofreciendo algo, directamente? No, en el espacio no, que estamos conformando no, hay gente, <risa> gente radical, del pro, muchísimos, no nos in falta muchísimos independientes, no, muchísima me... gente que nunca, nunca participó en política, pero sabes qué pasa? Sí. Hay muchísimos mendocinos que ven que esta es una oportunidad única que tiene el país uh -huh. y la provincia para enfrentar uno de los grandes males que aqueja a la, a la república, que es el populismo. Uh -huh. y, y sabes que hay, hay muchísima tristeza en la ciudadanía. Y, y muchísimos mendocinos que me dicen tenemos la última oportunidad porque mi hijo se está yendo, porque el otro está pensando en irse, porque mi primo se fue, entonces tenemos que luchar por ellos, tenemos que luchar por transformar Mendoza y por transformar el país y, y lo tenemos que hacer con muchísima responsabilidad, con muchísima seriedad, con muchísimo compromiso y sin especulaciones de si va si va uno o va otro, si... no o sea, Luis. cuando uno toma la decisión lo tiene que hacer con firmeza sí. y con valentía Cortita y al pie, digamos. ¿Usted podría competir en un a paso con Alfredo Cornejo tranquilamente? Bueno, Alfredo no, no se ha manifestado. Son hipótesis que no están. Alfredo yo creo que tiene una proyección nacional. Pero si se presenta si vos usted me, va a ir a la paso. Si montar... vos me preguntás, yo lo veo a Alfredo hoy ocupando algún, algún, algún cargo nacional eh, eventualmente porque es una persona importante. Luis. Pero, a ver, sea quien fuera que se presente. ¿Ha yo, evaluado yo, presentarse por fuera del radicalismo? No, no evaluó. A ver, yo he estado... Toda mi vida dentro del radicalismo y voy a pelear dentro del radicalismo, dentro de Cambia Mendoza, uh -huh. con, con radicales, con gente del PRO, con gente de la coalición cívica, con muchísimos independientes. Este, estamos trabajando en una propuesta, hay más de 400 personas, más de 120 profesionales que vienen trabajando uh -huh. en una propuesta en materia de educación, en materia de salud, de seguridad, de reforma del Estado. Este, que me parece que es importante que nosotros este, se lo ofrezcamos a los mendocinos este, eh, el año que viene. Yo decía recién lo de lo de Omar de Marchi pareció que estaba eh, proponiendo algo pero a lo mejor por qué no exista esa posibilidad considerando que Omar de Marchi también tiene la intención de ser candidato a gobernador. Bueno puede ser que sean tres puede ser que sean tres candidatos puede, pero por qué negarla la, por qué negar la negar posibilidad que muchos. porque exista? sabe porque yo entiendo que cuando hay más de, de un candidato o más de dos candidatos, más allá de que existe una paso, dentro del frente puede ser posible plantearse que debilita. ¿Por qué debilita? Mira lo que pasó en provincia de Buenos Aires, con Manes y Santini. Eh, se ganó la provincia de Buenos Aires gracias a esa, a esa interna que potenció a Juntos por el Cambio, este, porque sin el ingreso de Manes este, probablemente se hubiese perdido la provincia de Buenos Aires, pero... Claramente fortaleció el espacio porque incorporó a, a nuevas voces, a nuevas personas. Eh, y me parece que los sanos de los, de los espacios políticos no es achicarlo, sí. es ampliarlo. Luis, suele decirse, y esto en digamos sí. en, en las mesas de la política, en los mentideros, como le dicen algunos de ustedes, que usted no aceptó ser candidato intendente de San Martín y que eso es algo que hoy le reclama el radicalismo. No, ¿Fue así? No, no fue así. ¿Se lo ofrecieron? No, no fue así. ¿No, no es que usted esté purgando esa... Para nada, culpa, yo, pero voy a imaginar, parte del radicalismo. Pero para nada, a ver, imagínense, yo vengo defendiendo a Mendoza y a los mendocinos en el Congreso de la Nación, siendo una voz potente, habiendo, habiendo eh, presentado y sancionado leyes, este, para nada me facturan eso, ¿no? Ni, ni, ni eh, usted cuenta. es un hombre que también ha hecho mucho eje en la política nacional, lógicamente desde su rol en el Congreso, se viene un... Simbronazo terrible para la Argentina el 6 de diciembre cuando se conozca la sentencia pase lo que pase va a ser un simbronazo. si Cristina es considerada culpable lo será y si es considerada inocente lo será en otros aspectos ¿qué cree que va a pasar no con la causa sino con la polarización una vez que eso lo primero, el lado lo primero que espero es que la condenen lo primero que espero es que la condenen por el bien y la salud de la justicia y de la república porque se probó y el fiscal Luciani probó que hubo una asociación ilícita, entre ella, Lázaro Báez, Julio De Vido, que saquearon el Estado y que utilizaron el Estado y que se organizaron para este, eh, enriquecerse ilícitamente. Bueno, el eso no está probado. Imagínate, a ver, un empleado bancario que eh, adquiere terrenos eh, equivalentes a 20 ciudades de Buenos Aires, que tiene una flota de más de 1.500 autos, eh, que le alquila los hoteles a Cristina... Sí, medio, este etcétera. medios, etc. Bueno... Bueno, pero eso no es la prueba de bueno, que al bueno, estaba claro. Atrás. Ah, claro, no es la prueba. No, que, no es la prueba. Que le facilitaba las licitaciones, que le hacía licitaciones a medida, que no se las controlaban, que no las ejecutaba. Digo, hablamos, vos, vos hablaste en tu editorial de la siniestralidad bien, ¿no? Sí. Este, ¿Cuántas personas eh, eh, han fallecido producto de esas rutas que no se hicieron, que se abandonaron, que se pagaron dos o tres veces...? que se pagaron con sobreprecios. Eso hay que ponerlo en el debate, porque uno de los problemas que tenemos a la hora de Aquí. considerar la siniestralidad vial, sí. y es un tema que yo conozco uh -huh. este, y, y que he trabajado y mucho, es el tema de la infraestructura vial. Entonces, uh -huh. a ver, vos, en, en, en, a la hora de eh, analizar los problemas y las causas que generan siniestros viales, tenés un 80% factor humano, uh -huh. un 10% mecanización. Y este, un 10% o un 7% el factor ambiental, donde ingresa la infraestructura, la falta de señalización. Y estas cuestiones eh, están estrechamente ligadas con, con la falta Seguro. de inversión pública y con la corrupción. Hay una ruta con Santa Cruz con Chubut y con que la se claro. visitó tres veces, y, ah, no. o mejor dicho que se inauguró tres veces y que no apareció. Pero bueno, será complejo definirlo en una sede judicial. Nos quedan minutitos, así que los se lo doy todo a los chicos. Lo que ustedes quieran... Ah, bueno, Agustín, ahora no quiere preguntar. Este, no, no sé. yo, voy a, yo voy a volver a qué, qué va a pasar. Usted quiere ser gobernador claramente, no está en esa mesa. Baila al paso contra el que tenga que ir bueno, dentro Son todos buenos candidatos, pero voy a competir. Me parece que lo importante es que los mendocinos elijan, que nos escuchen. Que se escuchen propuestas. Que le digamos a los mendocinos... Cómo, ¿Cómo queremos continuar con todo lo bueno que se hizo durante las gestiones de Alfredo y de Rodolfo? Pero también, ¿cómo queremos transformar y resolver los problemas que actualmente tiene la provincia? Eh, no solamente qué problemas, sino cómo lo vamos a hacer. Me parece que eh, va a ser muy sano para el debate y fundamentalmente para lo que viene, porque tenemos que transformar Mendoza, porque tenemos que hacer que las cosas pasen en la provincia. ¿Precandidato avise? todavía no es tiempo me parece que eso eh, se definirá el año que viene yo no he visto a lo mejor ni, una mujer no, ¿no? He visto que puede ser puede ser alguien que alguien que, que prestigie la lista alguien que sea capaz y que tenga y que tenga protección. Estamos cerrando y ya me están rentando, pero sí. ha hecho una serie de, gente, de charlas, de gente que viene a hablar, algunas muy interesantes. Sí. ¿Nos puede spoilear la próxima o alguna con la que esté trabajando? Eh, bueno, no, primero, primero vino vino Fernando Iglesias porque nos sí. parecía muy importante este, dar cuenta de, del problema del populismo en la República Argentina y él lo ha abordado muy bien. Tiene que ser rápido. Eh, después, se llama... después vino Dorni después vino Cristina, Cristina, Cristina Cristina mi novia, con, uh -huh. con, con Pablo Sirven para presentar el libro de Esteban Burri sí. y por último vino este, Daniel Zapsay y ahora en, vamos a tener un cierre de año el, el 15 de diciembre y posteriormente el año que viene eh, tenemos previsto por ejemplo algunas charlas, entre ellas la presentación de, del libro El Presidente que no fue uh -huh. y, y una eventual visita de Fernández, de, de, claro, de Santiago Cobaldó. Este, ah, interesante es, también, otro es interesante. gracias Luis Bien. por haber venido, muy gracias. amable.